Hola, hola, hola, hola. Buen día, queridos amigos, amigas, amigues. Bueno, ya estamos con el eje 3.9, esta vez en Sagitario. O sea, casa 3 en Sagitario, Sol en Sagitario. ¿Sí? Casa 9 en Sagitario, Sol en Sagitario. ¿Qué es lo que pasa con... Eso, sol en casa 3, siempre va a ser lo mismo, comunicador, burócrata y desperjuiciado. Pero la casa 3, si está en Sagitario, le va a dar un tinte de alegre, futurista, disperso. Y si ese sol está en Sagitario, lo va a ser honrado, sincero, generoso, también, como negativo, precipitado, descuidado, rebelde. Por lo que podríamos decir que si tenemos esta configuración de casa 3 en Sagitario y el sol está dentro de esa casa 3 en Sagitario, podemos decir que podríamos estar ante una persona posiblemente sincera, alegre, pero muy rebelde y desperjuiciada. Mientras que si sí, nos vamos al, al otro eje, que sería la casa 9 en Sagitario y el sol dentro de la casa 9 también en Sagitario, entonces estaríamos hablando de una persona que, Sol en casa 9, aventurero, filosófico, dogmático. Casa 9 en Sagitario, filosófico, expansivo, visionario. Sol en Sagitario, honrado, sincero, generoso, precipitado, descuidado, rebelde. Entonces, entre todas esas palabras claves tenemos que formar una oración. Esa oración se forma a través del feedback con el cliente, cuando lo tenemos adelante. Ahí vemos qué es lo que más le está eh, eh, tomando a la persona eh, en, en esa eh, en to de todas esas palabras claves y sobre todo lo vamos a ver después en la combinación de la carta completa, pero ante esto, si tuviéramos nada más que eso, Sol en Casa 9, Casa 9 en Sagitario y el Sol en Sagitario dentro de esa Casa 9, podríamos estar ante una persona rebelde que se aventura siempre a expandir sus puntos de vista. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, en un nuevo video short, pero no tan short de un minuto. Chao, hasta mañana.